Santo Polanco, ¿cuál es la situación con ustedes? ¿De ¿Dónde son ustedes? De la comunidad de Villalina, los rielitos. Lo que les pasa? Mira, Vlad, nosotros tenemos más de tres años rogándole a de norte, pidiéndole favores y lo que están haciendo es burlando de nosotros. Ya hoy nosotros vamos a venir aquí, de esta comunidad, a ver qué respuesta ellos nos van a dar. Mira, Vlad, ya hay tres viviendas que se han quemado, ellos nos dan una respuesta. Los alambres se los han robado. ellos lo que van, cuando una persona que se va a mudar y saque el contrato, van y le ponen ahí el contador y hay que llevarlo a 500 metros para poder ir de ahí para allá, porque hay una mal y hay dinero. Mira, ahora simplemente en la vuelta esta de coronavirus lo que así nos es maltratado por el del norte. El maltrato que el del norte nos da a nosotros es que de bajarnos los recibos nos no lo multiplicaron, ¿tú me entiendes? Ya nosotros, la comunidad de Villalinda no aguanta más. Nosotros estamos dispuestos, vinimos hoy tranquilos, sanamente, y por esto invitamos, y de aquí vamos a, a los pasos de Santiago, si hay que darle, porque ya nosotros no, tenemos tres años en esta palabra. Van tres viviendas que se quemen. ¿Cuál es la te... situación con esos contadores entonces? Mira la situación que está viviendo. 75 viviendas y 75 contadores pegados en un palo de luz. No hay dónde poner más. Ya es eh, el temor de que los muchachos se quemen, ¿verdad? mira, ahí, los alambres están ahí para cuando llueve. Lo que hay es un circuito. Y ya uno lo que está ahí es nervioso. Tú me dirás, mira la edad de este señor. La edad de este señor es que da pena que él tenga que salir hasta pedir para apagar la luz que no trabajan ni depende de nadie, ahí depende de mí mismo. ¿Qué le piden ustedes a de norte? Es de norte, que nos den la respuesta que ellos van a hacer con nosotros, porque ya nosotros no aguantamos más hablando Bueno, el nombre suyo es... Tolentino Santo Blanco, vocero de la comunidad de, de Villalina.